Bienvenidos a la presentación de los casos del módulo de introducción a las finanzas. En el primer caso, lo que se propone al alumno es realizar una, una comparación entre dos perspectivas muy diferentes que existen dentro del análisis de, de los mercados financieros. Una sería eh, la visión desde la hipótesis del mercado eficiente, los mercados son eficientes y por lo tanto los precios de los activos en el mercado reflejan toda la información disponible que existe en el, en el mercado de cara a la formación de ese precio y por lo tanto este precio es eficiente y refleja toda, eh, est todo este conjunto de información. Otra visión eh, complementaria o que incluso puede llegar a contraponerse sería la visión del análisis técnico. Esta visión del análisis técnico, también conocida como chartismo, eh, se basa en tres principios básicos el precio lo descuenta todo, el precio experimenta una serie de tendencias y la historia se repite. Lo que se pide al alumno es, dado el conocimiento eh, presentado a lo largo de, del ebook sobre las hipótesis de eficiencia del mercado, hipótesis débil, semifuerte y fuerte, se pide estudiar cada una de estas afirmaciones eh, entre el análisis técnico y la eficiencia de mercado. De, eh, de cara a que el alumno pueda realizar una crítica ya sea a la frase del análisis técnico o una crítica a la hipótesis de eficiencia del mercado. Por lo tanto, se pedirá que para cada una de estas frases el alumno realice una valoración y decida cuál es a su juicio la eh, perspectiva más adecuada para ver los mercados financieros. Finalmente, se pedirá que se haga una conclusión de forma global eh, invitando al alumno a que realice cuál sería eh, de cara a la práctica el método que ellos utilizarían y por qué, y por qué utilizarían en la práctica dicho método. En el caso 2 lo que se persigue sería analizar eh, el análisis entre el riesgo y el beneficio. Las distintas hipótesis que se han visto a lo largo del e-book que relacionan eh, el riesgo que está dispuesto a asumir un inversor con, con la rentabilidad que éste demandará a la inversión, dependiendo de la cantidad de riesgo, a mayor riesgo demandará un mayor, un mayor beneficio, una mayor rentabilidad, por asumir este, este, mayor, este mayor conjunto de riesgos, lo que se pide a, al alumno sería analizar desde la perspectiva de Markovich si la varianza, que sería la forma de representar el riesgo que tiene la teoría de Markovich la consideran la más adecuada, y eh, conforme a la información disponible en el ebook y otra información que se pueda buscar a través de internet, buscar eh, si habría alguna forma mejor de representar mm, el riesgo de, de una inversión. Una vez que se haya realizado este juicio, una vez que se hayan analizado otras posibles opciones de cara a, a, la, a la relación entre el riesgo y la rentabilidad, se pedirá al alumno que emita una respuesta Quedaría a su jefe en el caso de que este jefe le preguntase cuál es a su juicio la mejor forma de presentar la relación riesgo y la relación rentabilidad. Muchas gracias.